¿Y qué tal? ¿Hablaste con alguien? No. Va, uno solo, pero muy poco. ¿Y creo que hace aquí? ¿Qué sé? Se habrá escapado de casa. ¡Vale, Llegaba al vestuario, se comía el rincón, se sentaba, miraba a los demás. Es un crack, hacerme caso. Es un crack ahora, pero cuando los demás le saquen tres cabezas, que Joder, pues se le paga el tratamiento. ¿Tú ¿Sabes lo que cuesta eso? Además, que igual lo pagamos y luego no funciona. Como lo dejemos pasar, nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida. Pone que acaba de cumplir los 13, pero tiene un problema con las hormonas de crecimiento. No. Habría que pagarles el tratamiento, pero tampoco da garantías. Sí, sí. Llama al club. Diles que tenemos que tener a este chico como sea. Escucha lo que te voy a decir. Necesito que me consigas a un pibe que vive en Barcelona que se llama Lionel Messi, ¿entendiste? Lionel Messi. ¿Qué sabes hacer vos? De todo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Al principio. Con la lesión y todo eso, costó un poco, pero ahora, por suerte, ya estoy bien. ¿Te parece normal eso, a tu edad jugar en Barcelona en España? No, la verdad que muy común no es. Pero bueno, ya me acostumbré a eso. Porque nunca es fácil llegar con 16 años, meterte en un vestuario, más por la manera de ser mía. Y bueno, con el primer día me hizo sentarme al lado de él y me hizo todo más fácil. Partido muy complicado. Para él es muy tranquilo sentaba a mi lado, en el vestuario entonces tuvimos la oportunidad de empezar una, una amistad muy verdadera muy, muy simple entonces además, un grande hombre mi primer gol el primero en abrazar a Messi fue Ronaldinho no me di cuenta de lo que estaba haciendo él o del festejo, era tanta la felicidad por haber hecho mi primer gol. Después viéndolo con tranquilidad, el detalle y la manera de festejarlo, que demuestra lo que él tenía hacia mí y la persona que parecía que había hecho él, mi gol. Lo abrazó como si fuera su padre, esto implicaba un feeling sí. especial. ¿Y en el campo, era tremendo. Se si le veía a los dos, sí. eh, además le... que se divertía.